Bueno, estamos en vivo. Eh, primero saludarte, Carlita, eh, Carla Toche, a todos los compañeros y compañeras que nos ven por la página de Vamos Pueblo Oficial. Estamos iniciando un nuevo programa de coyuntura nacional que va a tocar temas de noticias, de política y coyuntura semanales todos los jueves por la plataforma. Eh, esta semana vamos a iniciar con tres temas relevantes de los últimos ...de los últimos días en la política nacional para más o menos ir, ir enfocando ¿no? ¿no? Más que temas interpretativos o, o de análisis intelectuales, más o menos explicar lo práctico y lo político... ...que está sucediendo en el, en el día a día de la política, ¿no? Tenemos tres temas para hoy, un tema relacionado al tema de la capital, el tema de Lima que ha pasado desapercibido... ...que nadie parece que lo ha tocado, que no ha habido intenciones de ver. Tenemos un alcalde vacado que deja una ciudad en caos, pero parece que no ha sido o no sería noticia, ¿no? Ese tema. Tenemos el tema del comportamiento del Congreso ya reiterado, pero que sin embargo en estas últimas semanas ha demostrado un autoritarismo mucho más grande eh, que otros momentos, ¿no? Y por último tenemos el tema de los ministros, los cambios de ministros y seguramente el reforzamiento del gabinete que el profesor debería hacer en, en, esta, en esta etapa, ¿no? Para, relanzar el tema del gobierno en torno a los nuevos eh, reajustes que van habiendo en la política nacional. ¿no? Entonces, vamos a iniciar con esos tres temas eh, e iniciamos, Carla, con el tema de Lima. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Jaime, buenas noches. Eh, primero me presento, mi nombre es Carla Toche, soy politóloga de formación y efectivamente con Jaime vamos a empezar desde hoy, todos los jueves a partir de las 9 de la noche, Gracias a los compañeros de Vamos Pueblo por el espacio para poder hacer, digamos, una, una vía, ¿no? Una vía, una, una alternativa a tanta concentración de medios, a tanta bajada de línea que eh, mantiene una agenda por conveniencia. Esto siempre ha pasado, no es novedad. Entonces, muchas gracias nuevamente a Vamos Pueblo por siempre estar apostando por este tipo de espacios desde donde podemos generar, no solamente... Una, una nueva información posicionar información noticias que como justo acaba de decir Jaime por conveniencia a pesar de su envergadura por conveniencia no son posicionados y para ello mantener también una una línea crítica una postura crítica sobre lo que está aconteciendo tanto en la capital como a nivel nacional no entonces eh, para ello bueno quisiera empezar con el tema de Lima Metropolitana miren eh, tenemos es la primera vez en la historia, en la historia que se está, que se ha vacado a un alcalde, a un alcalde de la, desde la Municipalidad de Lima Metropolitana es la primera vez y sin embargo, ni siquiera por ese lado, ha habido, digamos, cierta atención o la atención necesaria en los medios de comunicación hegemónicos para preguntarnos, bueno, ¿a qué se debe todo esto?, bueno, en su momento, Jorge Muñoz, estoy hablando de él, cuando fue vacado, él salió a denunciar incluso que han sido malas prácticas o ha sido incluso persecución política de parte del Jurado Nacional de Elecciones, cuando ha sido bastante evidente la falta que él ha cometido por la cual él ha sido vacado. Pero no solo esto no ha sido noticia sino que tampoco ha sido noticia a quien está dejando en estos momentos en la Municipalidad de, la, de, la, de, de Lima Metropolitana. Estamos hablando de Miguel Romero. Miguel Romero ha salido, creo que solo una, un informe muy... que ha, ya lo han dejado por ahí olvidado, pero que está denunciando estos vínculos que tiene Miguel Romero, que son los vínculos que también tiene Jorge Muñoz, que llegan hasta lo que en su momento fue denominado el Club de la Construcción. Como todos sabemos, hay una mafia muy poderosa, muy aristócrata, que vincula a un grupo de dueños, o cree que se creen dueños de la ciudad de Lima, que quieren llenar toda la ciudad de obras, gastar plata, diciendo, bueno, miren, esto es así para el progreso, para el desarrollo de la ciudad. Miguel Romero es uno de sus operadores él y junto con otros, digamos, de su entorno. Y Muñoz mismo, ¿no? Para llevarlo de teniente alcalde, Muñoz Exacto. mismo es parte, es parte de ese sector, ¿no? E efectivamente, entonces esto no, a pesar de, de, de esta situación que se requiere poner, digamos, todos los sentidos bien alertas de que, de que hay grupos de poder, personas responsables políticos con nombre y apellido, que se están repartiendo nuestra ciudad de Lima Metropolitana, a pesar de eso, también estamos viendo el silencio de los medios de comunicación, el silencio de otras autoridades, en fin. ¿no? Además tener en cuenta que, tenerlo presente para la siguiente elección no de la capital, la siguiente elección de la capital se viene y tenemos prácticamente a los mismos participantes, no entonces ahí Exacto. eso creo que hay que ver. Hay que hacer ahí dos, dos, dos memoriales, creo yo, Carla. El primero, lo que hizo Muñoz siendo alcalde de Miraflores cuando hizo el tema de el estacionamiento abajo de Parque Kennedy, o sea, contra toda normativa posible existente en ese momento. Y el segundo, recordar cuál es su primera acción al llegar a la alcaldía, que es el anillo vial de Lima Sur, entregándosela a los recién descubiertos ladrones de los Miroquesadas, ¿no? Entonces, Exacto. ahora, después de eso no hemos visto si los miroquesadas han hecho o no han hecho más obras en la Municipalidad de Lima, ¿no? Uh -huh, es por eso uh -huh. que los medios de comunicación callan, y yo supongo que Exacto. sí tendrán mayor participación en algunas obras, ya no de la envergadura del anillo vial, que era una mega obra, pero uh -huh. quizás sí, ¿no? O sea, quizás sí, ¿no? Tenemos este bypass, tenemos puentes, tenemos cosas, quizás en alguna de esas está metido, ¿no? Por supuesto, o sea, él hasta ahora sigue diciendo, no hay mi, revisen mis obras, que yo he hecho obras sin corrupción. Bueno, para empezar, no no sé, o sea, si es que eso es verdad, porque todavía queda investigar, queda que pase. ¿no? Siempre es dudoso, ¿no? Siempre es supuesto, dudoso y más como la forma como han ido avanzando, ¿no? Por supuesto. Además teniendo en cuenta todo lo que ha pasado de Miraflores, en todo, cómo se ha repartido con el Club Regatas el tema de Miraflores y, y la Costa Verde, o sea... Pero bueno, incluso, incluso suponiendo que, después de tantas investigaciones, ya, efectivamente, el, el Muñoz ¿no? y toda no, su gente no han cometido actos de corrupción, bueno, que se ven a enterar que no nos está haciendo ningún favor. O sea, ¿qué es sino lo que tienen que hacer, justamente, los liderazgos municipales? generar mejoras en las ciudades, mejor calidad de vida, mejor distribución de los espacios sin corrupción. O sea, no nos está, no nos estaría haciendo ningún favor, pero vamos, tampoco es que seamos inocentes. O sea, ahí falta fiscalizar a ver si efectivamente no hubo corrupción. Y, y además ya sería terrible, además de las barbaridades que ha hecho con las pocas obras que, que muestra como tal, eh, el tema de corrupción, ¿no? O sea... El puente en la avenida rápida de la costanera es lógico, ¿no? El, es ilógico. o, o, el o es los esto. andenes, ¿no? Los, los andenes. andenes que o sea, además claro. que, no tienen, que no tienen ningún sentido estético, o sea, son horribles, son totalmente horribles, ya salieron ya una y otra Nada vez funcionales, son... peligrosos, nada, o sea... Exactamente. Nada verdad. que le sirva a la capital, ¿no? Nada, nada. que le sirva a la capital, ¿no? Todas sí, las capitales sí. están virando a hacer ciudades mucho más eh, amigables ciudadanamente, ¿no? o sea, todas Exacto. las capitales de Europa prácticamente están cerradas, eh, el tema vial se recorta eh, a, a muchos kilómetros de la entrada de las capitales, etcétera, Exacto. etcétera. ¿no? no ha resuelto Exacto. grandes problemas que tenemos, por ejemplo el tema de los peajes, que en Lima ha sido un, un problema para sí, las muy conos muy de bien. Lima, Exacto. Para los conos de Lima que son los que pagan peaje, ¿no? Porque la costanera que te lleva de Barranco a Miraflores no tiene peaje, ¿no? Mm. Pero la Panamericana Norte mm -hmm. que te lleva a Los Olivos, a Comas, mm -hmm. a Santa Rosa, a Ancón, sí tiene peaje. El pe lo que te lleva a Villa El Salvador, lo que te lleva a Chorrillos, lo que te lleva a Villa María, sí tiene peaje. Pero para llegar a Miraflores, a Barranco, uh -huh. a La Molina, no hay peaje, ¿no? no. ¿no? Entonces, claro. ese es un tema, ¿no? Ese es un tema de cómo la ciudad ha sido construida y cómo se tiene que revertir, ¿no? Eso y es importante ser. hablar de eso porque ha pasado muy desapercibido, ¿no? Una de Demasiado. las cosas más extrañas es que no existe el tema Muñoz, ¿no? O sea, un alcalde va en Lima y no es noticia, ¿no? Exacto. Además que con lo muy poquito, muy poco y muy inútil en sus obras, todas las obras, o sea, las pocas obras que hizo, encima de que no tiene ningún sustento técnico, son obras que no han eh, ayudado a resolver ni un solo problema, entonces en ese sentido obras inútiles, no solo no ha generado resolver, sino que ha provocado mayor problema de tráfico. O sea, estamos Lima es una de las ciudades con mayor problema de tráfico en el mundo. En el mundo, o sea, le estamos compitiendo a ciudades grandes, en India, en China, en Brasil, que son, que son países con ciudades muy grandes, Lima le está compitiendo a nivel de tráfico. Y no solo no lo ha logrado resolver, sino que estas obras, por inútiles, han generado mayor caos y mayor tráfico. Dejando de lado el bienestar de los peatones. Claro, es que ¿no? no ha habido una política sobre el tráfico, ¿no? Para lo que nada. ha habido es una política automovilística si se quiere Exacto. porque ni siquiera para mejorar el transporte público, porque no hay ni una obra de transporte público, ¿no? O sea, para mejorar el auto, ¿no? Entonces pero no de tráfico, ¿no? No ha habido el tema de semaforización que siempre hablan los que saben del tema de tráfico o el tema este de la placa de la placa para que las placas pares o impares salgan en determinados días que era un avance, quiso avanzar sí. con los camiones para que pasen la mañana, retrocedió o sea, el tipo no ha hecho nada, ¿no? O sea, más o sea, vago no que Susana Villarán, el tipo, ¿no? Para Lima no ha hecho nada, pero sí, de hecho, para sus amigos, a propósito de los amigos, él, un día antes de ya dejar no el sillón municipal, hizo una firma para eh, renovarle el contrato a esta empresa que tiene como el 70% o 80% de las que es la empresa responsable de poner las cámaras que están en, alrededor del centro de Lima, es una sola empresa. Una sola empresa cuyo dueño fiscalizó y aprobó y certificó esa empresa. O sea, él solito se certifica. Bueno, Muñoz, un día antes de dejar su sillón municipal, le renovó el contrato para que mantenga esas cámaras que en su 80% no funcionan. Recordaremos lo que pasó cuando se sacó a Merino se exigió que se, esas cámaras que saquen las imágenes para ver claro, todo. Claro, para ver el, el caso de Inti Brian ¿no? Exacto. Y ninguna funcionaba eh, Esos son los acuerdos del círculo de, la, de, la, de, la, de, la, de esta rosca que tiene Muñoz. Entre ellos hacen los favores, entre ellos se dan la plata, entre ellos se reparten lo que queda de Lima Metropolitana. ¿no? Y hay que ser Eso. claros, ¿no? Esa misma gente está atrás de renovación, esa misma gente está atrás de toda esta política de seguridad que quiere presentar Urresti como la salvadora de Lima, que Exacto. no tiene mayor, mayor complejidad. Toda esta gente está atrás de Forza y que quieren presentarlo Uh, un muerto político quieren revivirlo, o sea, esta misma gente es la que está atrás de esos exacto, procesos. ¿no? Exacto, exacto. Y, y Vamos, lo peor eh. es que Lima no tiene candidatos, ¿no? O sea, si ya nos metemos un poquito a, que lo hablaremos más adelante cuando vengan uh -huh. las elecciones, pero uh -huh. si ves desde ahorita las listas que quedan, es, no hay candidato para Lima, no va a ser una vergüenza Lima cuatro años más, seguramente, ¿no? Eso, eso, eso, eso. Y a propósito, ¿de quiénes son los que están...? Atrás, digamos, ¿cuáles son los intereses que se están manejando atrás como para también ir conectando con los temas que, que vamos a seguir hablando ahora? Bueno, Jorge Muñoz, Miguel Romero, son los dos del mismo partido, estamos hablando de Acción Popular. Acción Popular que durante todos estos meses se han, ¿no?, como abanderado, se han autodenominado como los defensores de la democracia, como el partido histórico a favor de la democracia peruana. A ver... Para, sola, para ya un poco ir terminando este tema de Muñoz él hasta por orden del jurado les dijo le, el, jurado nacional, el, el, el jurado les dijo a, a Muñoz tienes que respetar a tus trabajadores tienes que respetar el derecho laboral de tus trabajadores tienes que incluirlos en planilla corta de una vez este tema de la tercerización tienes que darle el seguro a tus trabajadores hasta hoy día Nada de eso se resolvió, incluso con mandato. Como buen aristócrata, simplemente se sentó como los que está haciendo ahora Acción Popular. Como aristócratas, antipopulares, antidemocráticos, se sientan encima de las instituciones, de las normas, de respeto a los derechos y hacen lo que quieren. Eso es lo que está pasando. Acción Popular ahorita acaba de demostrar que es pues, un partido ya putrefacto, ¿no? En, en todo sentido de la palabra, ¿no? O sea, el comportamiento que tienen en el Congreso, no solo la señora Mari Carmen y todo el comportamiento aristócrata y retrógrada que tiene con el manejo del Congreso, su visión autoritaria de todo lo que significa el manejo del Congreso y, la mane y el manejo político de este país y al caos que ha ido sumiendo su política, ¿no? Porque ellos por más que se quiera dejar de hablar, ellos tenían un plan de vacancia que era generar caos, ¿no? Y esto lo hicieron en un hotel, avalados por una por una institución alemana, eh, por gente que fue apoyada y financiada y que fue que apoyaron y financiaron la campaña de Keiko Fujimori, etcétera, etcétera. No existía un plan que más o menos para mantener una estabilidad. Aníbal Torres ha tenido que retroceder en las denuncias constitucionales sobre eso, pero el, el acto y la función está. Pero también tenemos la otra contraparte, ¿no? Que son los niños, que es Exacto. Acción Popular Regional, que son delincuentes, ¿no? son delincuentes, que son delincuentes, que est están peleados con la señora Malicarme porque mm, ellos quieren estar más cerca del gobierno para hacer negocios en la política, ¿no? No es porque, uy, tienen una reflexión democrática sobre lo que pasa, por tenemos favor. a Muñoz en Lima, o sea, por donde lo vean, ¿no? Sea municipal, sea congresal, etcétera, etcétera, tenemos un partido en franca descomposición que tiene respaldos, ¿no? Y un partido que va a perder su inscripción, ¿no? Que es ahora uno de los temas eh, que queríamos plantear acá: es esta visión autoritaria que tiene el tema de eh, acción popular que justamente lo único que está haciendo ahora último en el Congreso es tratar de ver cómo salva su inscripción. Eh, no han llegado a la cantidad de comités que se necesitan para participar, entonces han alargado, o sea, han roto las leyes democráticas. Los que acusan al presidente de ser antidemocrático han roto las leyes democráticas porque han cambiado una norma en medio de un proceso, lo cual es alterar la norma democrática y beneficiarse. Fue? que es autoritarismo. Por supuesto. Por supuesto. Eh, los que acusan de la reforma se han traído abajo, la reforma universitaria, con todos sus bemoles, malos o que buenos, se han traído abajo. Los que acusan de antidemocráticos no dejaron que se eh, haya debate en el Congreso para la elección del Tribunal Constitucional. Uh -huh. Los que acusan de antidemocráticos se acaban de bajar a la eh, ministra de Trabajo, que era la única que te llevaba adelante la construcción del Código del Trabajo, en Exacto. tema del favor de los trabajadores. Entonces, tu discurso de acusarlo al presidente de antidemocrático en todo momento, mientras el presidente abre las puertas, pierde, gana, retrocede con sus normas, con sus ministros, juega el juego democrático, claramente, Acción Popular avanza de una manera autoritaria y de una manera eh, prepotente prepotente aristocrática, ¿no? O sea, Total, totalmente. El país es sacra, no eso es, que el país es su chacra. Entonces ellos finalmente están todos alterados porque ya se están dando cuenta que ese juego, ¿no? esa forma de tratar al país como si fuera su chacra, ya no va más. Que ya se está... o sea, cada vez más se está consolidando, cada vez más se está madurando esta tendencia de ya no volver a aceptar este tipo de maltratos por parte de esta élite política. Entonces, en su desesperación, están aferrándose de los pocos privilegios que les queda como élite política para ver, de alguna u otra forma, no perder el negocio que tienen haciendo política. Porque, vamos, esto de que digan que están haciendo política, como hoy día lo dijeron en el Pleno, porque son servidores públicos, porque están al servicio del pueblo, vamos, no somos ingenuos. Que justamente ellos no están al servicio del pueblo. Que justamente ellos no están allí legislando para el interés común, muy por el contrario, y esto es evidente, lo que están haciendo ahora con, con la contrarreforma electoral, como tú bien dices, podríamos estar o no de acuerdo que finalmente lo democrático es estar esto, ¿no? en el debate, estamos en el debate si hay que arreglar algo se arregla, si hay que ajustar algo se ajusta, pero ellos no, ellos habiendo perdido la oportunidad para inscribir a sus candidatos, habiendo perdido la oportunidad para ampliar sus comités, entonces no quieren nada, hay que romperlo todo. Hay que romp y es más, y hoy día, hace unas horas salieron a decir, jurado nacional, ya que tú no vas a obedecer nuestra ley, porque la ley se cumple, encima dijeron los Acción Popular La Bancada, porque la ley se cumple, y como tú no vas a cumplir la ley jurado nacional, te estamos amenazando, ahora quieren amenazar con denunciar penalmente, constitucionalmente, porque les están prohibiendo, pobrecitos, a que... Atacar participen. A un, a un organismo autónomo, ¿no? Que es Exacto. uno de los principales de la, ejes democráticos que tenemos en el Exacto. país, ¿no? O sea, Exacto. más allá de los tres poderes, el tema de la contraloría, el tema del jurado, el tema del TC, etcétera, así no nos guste, o sea, por visión republicana, Exacto. si se quiere... Sí, son los sí. organismos autónomos que le dan sí. contrapeso a este sentido, ¿no? Exacto. Y ellos están atacando, ¿no? O sea, Exacto. cuando acusan al, al profesor de ser antidemocrático y nunca se metió con ninguna de las instituciones. Al ¿no? contrario. Y ellos están yendo contra las instituciones, están avanzando de mala manera. Pero ahí también es, es, es bueno entender algo. O sea, acaban de perder los votos para, para la vacancia. Los acaban de perder aún con Perú Libre votando a favor de la vacancia porque la ruptura del magisterio y las renuncias que se vienen en Perú Libre porque hoy día acaba de renunciar uno más, a un par, uno más pero se sí. vienen un par más por lo que tengo entendido, uh -huh. eh, Perú Libre ya queda pasado a ser otro elemento que para que sobreviva en el Congreso se va a tener que pegar mucho a ellos seguramente y hacer esta política autoritaria en la que vienen jugando uh -huh. ambos, ¿no? Pero sin embargo, eh, se les acabó el negocio, ¿no? Se les acabó el negocio de la vacancia. No hay números, no existe, por más que la presenten 20 mil veces, no hay números, no existe la forma. Y se les acabó el tiempo, ¿no? Por supuesto. Se les acabó el tiempo. Ya estamos a punto de acabar en el tema de julio iniciar una nueva elección de, de la presidencia del Congreso y seguramente uh -huh. ninguno de este sector lo va a poder. Seguramente va a ser un sector más mediano, Quizás cobre más fuerza el tema de Acuña, se, se meta más, pero la, la conformación va a ser otra, ¿no? Sí. De, de todas maneras la conformación va a ser otra y, y ya no va a haber todo este tema, ¿no? Y se acaba su negocio político, como tú dices, sí, ¿no? Se va a acabar, sí. de que vivan porque ya iban a polular por el Congreso los, es, los cuatro es... años que faltan, ¿no? Hay un límite, ¿no? Hay un límite para todo. Es lo misma, exactamente la misma actitud que tenía o que tiene Keiko Fujimori con respecto a la, a la institucionalidad de nuestro país. ¿No? O sea, ya es petardear todo, romper todo a costa de lo que sea, porque yo tengo que mantener mi negocio. Bueno, esa actitud, esa actitud tan, tan agresiva, tan, o sea, es un autoritarismo tan agresivo, es una... Esta, esta, esta visión tan vertical de que yo hago y deshago a como me venga en gana, bueno, ya no se está aceptando, ya no, ya está, ya se llegó a su límite, la gente, nosotros mismos, estamos reconociendo en esa actitud una situación muy costosa, nos ha costado, nos ha costado, después de toda la dictadura de Fujimori, nos ha costado 20 años, Hacer una reforma es electoral. Que han, lle han llevado el caos el país, ¿no? O sea, yo por creo supuesto. que hoy día la gente se da cuenta de que el caos del país viene desde el Congreso, ¿no? Exacto. O sea, viene desde el Congreso. En, yo lo que veo, sin quitar las críticas ni nada, siempre ha habido una voluntad más o menos democrática y una voluntad más o menos ordenada por llevar los problemas del país por parte del Ejecutivo y por parte del presidente, ¿no? han mm. habido propuestas interesantes como el tema de los impuestos como el tema de los impuestos ¿quiénes lo bajaron? el Congreso eh, la señora Mari Carmen con la señora que es la presidenta de la Comisión de Constitución que antes fue eh, Patricia Juárez Patricia Juárez Teniente Alcalde de Lima sí. se bajaron el tema de sí, los moristas. impuestos ella se bajaron se, morir, se bajaron el tema de los impuestos hubo un tema para hacer el tema de la reforma agraria la segunda reforma agraria para sostener justamente previendo el tema de el tema de los fertilizantes, etcétera, se lo bajaron. Entonces, la constituyente. quienes han ido generando caos en el país para más o menos desestabilizar económicamente a un país que sale de una crisis como la nuestra eh, en el tema de salud y todo lo que hemos tenido que invertir en ese sentido es el Congreso y creo que la gente más se ha, se ha ido dando cuenta cómo está sucediendo esto, ¿no? Y ahí es una lástima, una lástima, y, y también quiero conversar contigo este punto, es la actitud de Perú Libre, ¿no? Es la actitud de Perú Libre. O sea, eh, si bien la punta de lanza es Mari Carmen y el, y el tema de, de, de acción popular, sostenido por el fujimorismo y por renovación, eh, la punta de lanza que cada vez da Perú Libre es, es una, es una cosa, cosa asquerosa, ¿no? Vomitiva, su comportamiento sí. político, ¿no? Y después tiene cara de salir a hablar Cerrón, ¿no? O de creer, o de dar, o querer dar cátedra de moral sobre la política, ¿no? Todo su accionar ha sido una, una vergüenza, ¿no? El gamonal, ¿no? Esta actitud tan gamonalista de, o sea, ¿quién, ¿quién es Cerrón para decirle a nuestro presidente de la república yo no te he dado permiso para que pongas ese ministro, tú no me has consultado para poner esta ministra. No, que, que al partido, y eso lo dijo, lo dijo, al partido nadie lo cuadra, nadie lo limita, solamente su propio estatuto. Oiga, o sea, que... Es qué, un estatuto que le da todos los poderes a él, ¿no? Exacto. Es un estatuto que ni siquiera, ni siquiera sus comités descentralizados se pueden, se pueden convocar, ¿no? O sea, si no lo convoca el secretario nacional de organización a reunión de comité provincial no puede haber reunión de comité yeah, provincial, ¿no? Yeah, ese es su estatuto ese ron, ¿no? Yeah. Entonces, cuando él habla de estatuto, él está hablando de él y su el, familia, ¿no? Exacto, de él. Ya, yeah. eso, lo que dice es la actitud que ha estado generando el serronismo dentro del Congreso de la República, ha sido bastante decepcionante. Y, y incluso lo comento hasta como una, una postura personal. Ha sido bastante decepcionante porque... ¿Cuántas veces ha salido en campaña, durante campaña, incluso en los primeros días, los primeros meses en el Congreso, con una, una, una fuerza política que aparentaba una, un interés por volver a posicionar, volver a reconocer lo que se necesita hacer para regresar a un gobierno popular, democráticamente popular? Pero ha sido toda una apariencia. Eso es el cerronismo Y ahora lo estamos viendo claramente en su gran acuerdo en sus pactos, en estos bloques, en la votación que están en el legislativo, tanto en el pleno como en las comisiones. Por ejemplo, el tema de la reforma educativa, si ha salido el tema que se quiere bajar a la SUNED y que no digan que no, esto ha sido solamente por el dictamen que salió de la Comisión de Educación, que es un dictamen apoyado y respaldado por el fujimorismo, por Acción Popular y por Perú Libre, el cerronismo de Perú Libre. O sea, ¿qué estamos hablando acá? ¿No? O sea, que eh, para, para las cámaras son así los antagónicos, los enemigos, o sea, ellos son los enemigos del polio, son la oposición, pero en términos de facto, o sea, realmente lo que están haciendo es armando su bloque, su acuerdo político para mantener que sus privilegios, sus negocios, sus conveniencias, pero que en definitiva no están haciendo lo que hacen para generar una mejor representación a nivel popular, no lo están haciendo, o sea, que no vengan, ¿no? No, y además ser claros, ¿no? O sea, Perú Libre, ya no el serronismo, Perú Libre, ¿no? O sea, Perú Libre, que no hay otro bloque o, en Perú oh, Libre, sí, ¿no? O sea, oh, todo Perú Libre, ¿cuál es el yeah. otro bloque de Perú Libre? ¿no? O sea, no hay otro. No, pues no hay. toda la gente que ha querido hacer algo en Perú Libre ha terminado yéndose, ¿no? O sea, no hay otro bloque Perú Libre, ser Perú Libre y se a la cabeza. Exacto. Perú Libre, que Cerrón Guido y Valdemar Cerrón, ¿no? Entonces, Exactamente. Eh, y toda... ellos son los que. Y esta, esta, esta, esta, ¿no? esta actitud que regresamos a, a, a esta actitud que tiene Muñoz, esta actitud que tiene Mari Carmen, esta actitud que tienen los gamonalistas, que todo queda en familia. Y además, en familia. Se reparten claro. entre. Los hermanos, los suegros, los cuñados, las cuñadas, todo queda allí. Claro, o mira sea, el, tema sí. Serrón, el tema de Cerrón, el tema de Cerrón ha llegado tan lejos que le involucra a su mamá. ¿No? O sea, su Exacto. mamá está involucrada en juicio, ya involucrar Exacto. a tu mamá tiene un comportamiento que es bastante grave, ¿no? Por o sea, que tu pueblo. mamá está involucrada en este tema, o sea, por más actora política que le sea la señora y, y más intelectual posible que pueda ser, está involucrada dentro del tema, ¿no? Y eso es lo que demuestra. Entonces, eso, eso es lo complejo, ¿no? Lo complicado de esto. Pero no solo el tema de la reforma política, ¿no? Ahí hay que ver el tema, por ejemplo, que es un tema bien grave y que hoy día eh, Bermejo lo, lo, lo dijo, claro, en una conferencia de prensa y que es un tema que seguro podemos abordar en otro momento. Están preparando, están preparando una reforma a la ley de los eh, colaboradores eficaces que los principales, eh, los principales beneficiarios son Keiko Fujimori, Odebrecht, todos los vinculados a Odebrecht, Cerrón. Porque todos ellos lo que tienen en común es que tienen colaboradores eficaces. Sí. Entonces están preparando una ley para cambiar eso. ¿no? Sí. Y si vemos el comportamiento que han tenido en el Tribunal Constitucional para sí. la elección del tribunal, el comportamiento que han tenido contra la reforma, el comportamiento que van a tener ahora que se vote el tema de la bicameralidad o la reforma política que quieren hacer para reelegirse, otro auto, acto de autoritarismo, ¿no? O sea, el sí, país sí. en un referéndum dijo no debe haber elección. Sí. En un referéndum, ¿no? O sea, sí. les haya gustado o no el referéndum de Vizcaya. Ahí está, ahí está, sí, exacto. Y ellos están volviendo a darle. Exacto. Entonces, pero este tema de los colaboradores eficaces se probaría totalmente que ya ni siquiera es un tema de actitud política sino es una confabulación para salvarse ellos mientras Exacto. destrozan e incendian el país, ¿no? Por supuesto. Lo sería, no, lo cual sería una vergüenza total, ¿no? o sea, Por, ya y, no y además uh -huh. y dejarían un precedente bastante bastante nefasto, o sea, esto, esto de, de modificar eh, eh, digamos las reglas sobre cómo hacer esta, esta, esta figura de colaborador eficaz, eh, cada, o sea, ya lo vienen, en, digamos, tanteando, pulseando desde que han entrado en el Congreso, o sea, cada vez que han podido, han tratado de meter el tema, no han podido, lo han vuelto a poner, no han podido, o sea, cada, cada vez que ven un huequito por allí para empezar a, digamos, a, a, a reformar, a cambiar estos, que es un reglamento que finalmente protege al colaborador eficaz, da estímulo para que la gente pueda colaborar con investigaciones de alta corrupción, como es el caso de Odebrecht, como es el caso de los niños, justo ellos quieren agarrar y modificar todo ello, y si logran tener éxito, o sea, los precedentes no solo para, de este momento en adelante, para las próximas investigaciones de corrupción, que como vemos no van a parar, sino que además a nivel internacional, y esto tampoco es un costo que ellos están viendo. Entonces, en otras palabras, si es que lo que dice el congresista Bermejo logra tener éxito, va, esto a nivel internacional se va a interpretar como que va a haber una persecución contra los colaboradores eficaces, y esto de todas maneras va a impactar en todo el proceso de investigación que podría estar haciendo la fiscalía y estamos hablando de mafias, mafias no así de cosas pequeñas, estamos hablando de mafias, y a mí me parece que son muy, muy peligrosos, o sea, ya está avanzando bastante con el tema de los cocteles, los pitufos, ¿no?, de Keiko, están avanzando muchísimo, justamente porque hay todo un marco que logra proteger a lo que son los colaboradores eficaces, pero si eso lo modifican y se lo tumban, no va a haber ninguna garantía ni siquiera para los propios fiscales para que puedan continuar sus, sus investigaciones. O sea, están, están allanando casas, están robando sus computadoras, o sea, incluso con todas las protecciones, nada está garantizado y ellos son capaces, como ya lo están haciendo, de unirse, para sus propios beneficios en, sin importar el país no les importa nada no les importa nada no les importa ni siquiera la, la, la mínima democracia que tenemos no la escuálida democracia que tenemos no ni siquiera eso les inmuta no, no o sea ya por ahí no va son Antinacionales en todo sentido, hasta el pues sentido pues, estructural ¿no? republicano del país, ¿no? Eso Antipopular, es lo que está antinacional, anti, antipaís, ¿no? Sí, totalmente. Pues que el comportamiento sí, o sea, que están demostrando es, es, es ese, totalmente, ¿no? Entonces, ¿sí? ahí tenemos un grupo autoritario en el Congreso el que, eh, del cual hay que hacer eco y denunciar, porque ahora Perú Libre también, después de lo del Tribunal Constitucional, no ha salido en ningún lugar, ¿no? Nadie se ha quejado, nadie en la prensa se ha quejado de que no se ha hablado. Entonces. Ah. Esos temas son son bastante delicados que seguramente vamos a ir profundizando como avance en el tema de las normas en el Congreso, ¿no? Ah, Entonces ahí hacemos... Mira, dicho, dicho sea de paso, justo ese tema, ese tema del TC, a ver, ¿qué ha pasado con el TC? O sea, Carmen ¿No? En, su, en su gran, así, en su esta forma tan autoritaria de, no va a haber debate, no va a haber, o sea, nada, solamente vamos a votar, les gusta o no, y, y bueno, a Ruth Luke y a Kelly Porta Latino las mandó a callar, incluso en pleno... En... Cerró cerró el Congreso para los periodistas, o sea, qué más así autoritario, y ningún hasta periodista amo ah, y señor de la libertad de prensa, como salen a decir cuando se dice hoy vamos a hacer una ley de prensa, ninguno Ajá. se ha quejado de que le han cerrado la puerta, o sea, sin Hasta la Corte ¿no? Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que venir para ver que, o sea, a nivel internacional... Yeah. Hoy día, eh, nuevamente, esta gente de Avanza País, Avanza por el Progreso, están así, ¿no?, diciendo de que Betsy Chávez, la, la quien acaba lamentablemente de censurar, ha estado generando una mala imagen, una mala imagen por el paro, además porque el paro es un derecho laboral, por si no están enterados los señores congresistas, pero que según ellos es una mala imagen porque ha, ha pervertido a una acción anticonstitucional. Bueno, a ver. ¿Quiénes son finalmente los que están dando una mala imagen que hasta la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha tenido que venir a decir, oigan, ¿cómo es esto que no están dejando entrar a los periodistas? O sea, eh, claro, primero dijeron, bueno, ya, por el tema no sanitario y etcétera. Ya. Y ahora, ¿cuál es la excusa? La excusa que hizo Mari Carmen fue, no, que todavía están condicionando. Y mientras tanto, siguen, siguen en el pleno, siguen allí, o sea, hasta sin mascarilla. no. O sea, vamos, ¿no? Y más no, bien lo es que querían... un, Es un tema bastante grave de... de Total, de, o, sea, o sea, ¿quiénes están haciendo el papelón internacional? Ellos. No, ¿Con pero es una práctica autoritaria, ¿no? ¿no? O sea, supuesto, más supuesto. que papelones o sinónimos que le podamos poner, el, el, el componente político, claro, es que es una práctica autoritaria, o sea, estamos en un congreso autoritario que a punta de fuerza de votos, está haciendo que el país entre Exacto. en caos y reformando Exacto. cosas, a nivel del, a ni para la corrupción y para los corruptos, ¿no? En todo eso. sentido. Entonces, eso, eso es lo que hay que decirlo con todas sus palabras y denunciarlo. Y en eso. ese juego, no solo entra la derecha, que siempre ha sido, sino que en cada momento importante, está entrando Perú Libre, ¿no? Y eso. se está sumando mm -hmm. y se está sumando a eso, lo que genera eh, eh, peor vergüenza, ¿no? Y con Peruguenza. Betsy, mira, ahí no creo que mejor ministra de trabajo podamos tener en este proceso, mm -hmm. ¿no? O sea, por primera vez en el país estaba hablando del código del trabajo, que sí. si lo enganchamos con el tema anterior, por ejemplo, protegía y decía que ya no podía haber tercerización en temas de trabajadoras municipales ajá, y, me, y menos en el de limpieza, que es uno de los grandes negocios de las municipalidades, el tema de la tercerización de las trabajadoras municipales y el tema de los servicios de recojo de basura, etcétera. Eh, ¿Y quién ve eso? Ve esta empresa... Eh, ¿Ve esta empresa que tiene que está en Lima, Relima, si no me equivoco, que es la empresa ah, que relima, ve el tema? Sí, sí. Entonces, eso es lo que se están trayendo abajo, ¿no? No se están trayendo mm. una, una ministra porque han hecho huelga, ¿no? Se están trayendo un código Por laboral supuesto. abajo Por que supuesto. esperamos y hacemos votos de aquí para que el profesor nombre a alguien que le dé continuidad a ese proceso y no, Realmente. más bien ese proceso no caiga, le dé continuidad a ese proceso porque el código del trabajo creo que es, el elemento democrático para el trabajador más importante, ¿no? En Europa tienen códigos y estatutos de trabajadores hace 30 años y nosotros lo estamos iniciando, ¿no? Exacto, exacto, miren, a ver, la manera en la que en este país se genera, ¿no? La manera en la que este país se genera el trabajo es una, está hecho, está diseñado de tal manera, además, enmarcado en esta constitución del 93, es, una, es, un, es un tipo de trabajo que solamente genera mayores inseguridades laborales. Eso es lo que sucede. Entonces, entra Betsy Chávez a decir, vamos por partes, pero esto tiene que cambiar. Entonces, vamos, empezamos a mejorar por acá, por allá, por allá. Algo que a mí personalmente me, me, agradaba, me agrada mucho de ella es que, además de que es joven, o sea, es una ministra bastante joven, y esto quiere decir que tiene bastante capacidad, y claridad sobre qué es lo que se tiene que hacer, tiene una actitud dirigencial bien clara, y además es ella alcaldesa, ella fue alcaldesa en su colegio, luego en la universidad estuvo en el Centro Federado, estuvo también en la Asamblea Universitaria, ahí en, en la Universidad Jorge Basadre, creo que se llama en Tagna o sea, es una, es una mujer política hecha y derecha. No es ninguna improvisada como la han querido poner hoy día en el Congreso de la República. No, ella es joven, ella es chivola, ella no sabe nada, ella se deja llevar. ¿De quién están hablando? Porque esa ministra no es ninguna improvisada. Más aún, ella es un, una mujer política producto del Estado, porque to, es, de, estudió el colegio público, universidad pública. O sea, ella está directamente vinculada a todo lo que es el proceso político de este país. Y por eso mismo es que ella la tenía bien en claro qué es lo que tenía que hacer dentro de su sector. De acuerdo en desacuerdo, con bastantes, capaz, algunos, algunas ausencias, cosas que mejorar, por supuesto que sí. O sea, uno no es que llega a un ministro y decir, ya, o saco no, mi estamos idea, in iniciando un tema, ¿no? O sea, el exacto. código de trabajadores lo estamos iniciando. O sea, a eso se puede hacer y deshacer. A una, a una situación de inseguridad laboral que además está amparada, protegida y, y con todos los siete óleos, por una constitución antilaboral. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, dentro de lo que se puede hacer, ella empieza a impulsar una serie de propuestas que estaba impactando directamente contra los intereses, digo, Alejandro Cabero, por ejemplo, el ¿cómo se llama el, el, el, el congresista Alejandro Cabero? Sin ningún criterio, ¿no? Dice, apláudenme, he sacado un proyecto ley que final, que promueve la tercerización a favor de las empresas. Ese es Alejandro Cabello. Sí, es no, es... no, estamos llenos de gente con, con poca capacidad nomás, ¿no? Para no decir otras, para no decir otra palabra en, en, en vivo, ¿no? Pero con poca capacidad, ¿no? Sí, Pero entonces, como para recapitular en el tema de, de, de este concepto, que yo creo que es un concepto que debemos em, eh, empezar a profundizar y es un concepto que creo que debemos teorizar un poco más, que es el autoritarismo del Congreso y cómo a, lleva adelante ese autoritarismo. O sea, tenemos que nos acaba de crear inseguridad jurídica en el Tribunal Constitucional. Acaba de crear inseguridad jurídica, o sea, ese Tribunal Constitucional no garantiza nada. No, no. garantiza nada. Acaba de generar inseguridad universitaria. Vamos a volver a las universidades en los chifas, en los restaurantes, en las cocheras, en, las segundos, en los segundos diplomados, segundas especializaciones, etc. Vamos a volver a lo mismo. Acaban de crear inseguridad electoral porque Exacto. el jurado puede agarrar y decir, mira, me tiran la norma, ahora tengo que expandir, cambiar el calendario, etcétera, etcétera, y romper el calendario electoral. Inseguridad electoral. Exacto. Y por último están tratando y han generado inseguridad laboral. Exacto. Porque al traerse abajo a la ministra y querer Exacto. traerse abajo el código del trabajo es generar inseguridad. Entonces es un congreso contra la ley, contra lo, las reformas electorales, contra eh, el tema laboral y los trabajadores, y también un congreso misógino. ¿no? Es un congreso misógino porque la primera... Eh, la primera, interpel la, en la interpelación que se le hace a Betsy Chávez hay un comportamiento misógino, aplaudido, gritado, revalorado, eh, eh, por, no gente, por gente demasiada de baja calaña ¿no? dentro del Perfecto. Congreso. ¿no? Entonces, es un Congreso en contra de las mujeres, porque mm. así también hay que verlo, en contra mm. de los derechos laborales, en contra sí. de seguridad jurídica, en contra Exacto. de la seguridad electoral. Es un congreso totalmente ¿Qué es esto? autoritario ¿Qué es esto, pues? y antipaís, ¿no? Es un congreso antipaís, supuesto, ¿no? Es básicamente lo, lo que tenemos, ¿no? Exacto, Entonces, exactamente dejando a un lado el Congreso para ya no ahondar seguro veremos más grita, mi hígado se me ha caído un ratito me lo voy a poner". Sí, vamos a ver seguro más de este Congreso sí. yo creo que todas las semanas tendremos algo de este Congreso porque sección, sí. nos, nos da nos da para hablar mucho según cómo sí. avancen las reformas que vamos poniendo sí. pero también tenemos una parte ya un poco más reflexiva que es este tema de los ministros no eh, el el país está eh, eh, creo que ya tenemos una eh, un cierre de ciclo en, en, en la temporada de Aníbal Torres, ¿no? Yo creo que ya uh -huh. la temporada de Aníbal Torres se cerró, yo sí. creo que se está forzando mucho su continuidad, eh, ya no tiene manejo de, de los, ni siquiera de los ministerios, ni del aparato político, a él mismo se le ve cansado, uh -huh. eh, creo que los cambios que se han hecho ya no son cambios visionales, eh, yo tengo muchas críticas con el tema de la que se acaba de poner en el Ministerio de Ingeniería y Minas, es un agente de las grandes mineras que lo que va a hacer seguramente es eh, volver sí, sí, sí. al tiempo de balas y represión sí, sí. en sí, sí. el corredor minero, que es uno de los más grandes, complejos temas que hemos tenido, eh, y no hay soluciones, ¿no? O sea, mm. tampoco hay soluciones en el tema eh, agrario, que es un mm. problema que nos va a generar, mucho. Entonces, yo sí creo que lo que toca y lo que cabe es un, un, recambio, un recambio total de ministerios, ¿no? Por ya supuesto. no creo que tocan estos parches, lo que cabe es el, una nueva recomposición de un el, nuevo equipo que se entienda y juegue eh, a pared de ministerio a ministerio para sacar las cosas adelante, ¿no? Las cosas que necesitamos, ¿no? Por supuesto que sí, allí... Mira, lo que has dicho me parece que, que, hay que hay que tenerlo bien en cuenta, o sea, ya no es posible seguir con esto, ¿no?, del parche allá. Eh, antes de que me lo censuren, lo voy a cambiar a este ministro. Antes eh, eh, no sé, ¿quién quiere este ministro allá? No, o sea, basta de los parches. Allí eh, nuestro presidente, el profesor, tiene, es, es urgente que recuerde la fuerza con la que se le apoyó, no solamente en las elecciones, con la que se le sigue apoyando por el tema, cuando convocó la segunda reforma agraria, hubo más apoyo, o sea, la gente está, por alguna razón, o sea, habría que preguntarse, ¿por qué a pesar de tantos esfuerzos del Congreso por quererlo vacar, no lo vacan? Porque no, no, nadie lo quiere vacar, solamente esta, esta, esta gente. Afuera de acá no se trata, no se trata de resolverlo todo vacando el presidente. él tiene que renovar todo su gabinete con una perspectiva bastante en claro. Esto de improvisar, poner aquí, poner allá, a que caliente el asiento o a pedirle permiso a Cerrón, no. O sea, acá hay un proyecto, acá hay una visión, hay un horizonte, hay un país. Estamos acá gente que estamos dispuestos, pero necesitamos ese liderazgo. Entonces... Sí se necesita un cambio, como tú bien dices, yo también lo percibo al Premier ya muy desgastado a cómo empezó, incluso como Ministro de Justicia que estaba defendiendo el proceso, pasa Premier, seguía defendiendo el proceso, ahora él mismo ya no quiere nada, ¿no? O sea, se, se le nota. Eh, ya no tiene pero, capacidad para moverse el pobre tampoco, Vamos, o sea, no son 10 meses de gobierno, ¿no? O sea, no menos, no son 10 meses de gobierno. Él, siendo ministro de justicia, ya era prácticamente vocero del gobierno, ya sí, se comportaba sí, como un segundo premier, sí. pasa a ser premier. O sea, sí. Es un tipo de Estado, hay que reconocerlo. Aníbal Torres ha hecho las cosas correctamente, pero todos los ministros son, eh, son temporales, ¿no? Y él ha cumplido un gran tiempo y, de, creo, de mejor manera y hoy día darle una salida al presidente, tratar de estructurar un nuevo equipo, yo creo que sí. sería su salida por la puerta grande, y no esperar que un tema en las bambas con la nueva ministra, o yes. no esperar que otros temas se compliquen, para yes. que en vez de salir, lo terminen sacando. Es lo que que dicho sacar. sea de paso, eh, Renovación Popular hoy día, hace, hace dos o tres horas, nuevamente, adivina, de nuevo han anunciado que quieren volver al tema de la interpelación, que quieren pro, eh, eh, empezar a forzar el tema de la censura del premier. O sea, allí, estos tipos están acostumbrados a eso, ¿no? Pero tal como dices, yo estoy de acuerdo, Hay, eh, se tiene que tener un mecanismo en el que se genere un proyecto, claridad. Claridad en las decisiones que se están tomando desde el Ejecutivo. Con esa claridad se marcha. Porque además el Congreso ya se ha puesto en evidencia que por ahí no es. Ellos solamente se están cuidando sus propios negocios y a ver terminar su periodo sin ir a la cárcel. Es lo único que quieren. Con ellos no es. El TC va a hacer todo lo posible para cumplir el negocio que sea que hayan negociado con los votos que los llevaron al TC. Con ellos tampoco es. El Ejecutivo acá tiene la oportunidad. La se han creado las condiciones necesarias para que genere esa perspectiva de política, de país, el proyecto país que tanto anunció, hacer de eso una toma de decisiones es su nuevo gabinete y decidir este nuevo gabinete en función de ese proyecto. Y se va, con claridad, a pesar de la crisis que quiere generar esta, esta gente, pues, ¿no? Con lo mínimo posible del proyecto, ¿no? no yo tampoco creo que es momento de, de la gran plataforma pero con lo mínimo posible, yo creo que la gente, la gente lo entendería, ¿no? La gente lo entendería, porque ya la gente entendió que el Congreso, ¿no? El 12% que tienen de aprobación es suficiente para darse cuenta que la gente les está diciendo, esa es que la están cagando ustedes, ¿no? Y el profesor, en vez de bajar, ha subido, ¿no? O sea, en vez de bajar en las encuestas, ahorita está como en 30, 40, que para 10 meses no es lo que se quisiera para cualquier político, pero tampoco es. Eh, yo me acuerdo, 10 meses de, de los gobiernos anteriores, los presidentes sí. estaban con 15%, ¿no? Por supuesto. Estaban por, con 10%, ¿no? O sea, había presidentes como Toledo, creo, Alan mismo terminaron con 2, con 3% de aprobación. Con 5, ¿no? sí, ¿Ya? por supuesto Están, que sí. Eh, entonces, no es que... Y políticamente se le ve al presidente, yo creo, un poco más ya canchero en el tema, porque agarró movimiento, ¿no? Ya está en movimiento ah. creo que hay, todavía yo... yo Creo que todavía hay buena voluntad dentro de él para hacer las cosas. A ver. Eh, las tiene que él trasladar hacia afuera, ¿no? Yo creo sí, que eso totalmente. es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Totalmente. Mira, allí estos todos estos estas sesiones descentralizadas que ha tenido con la PCM y todo ha dado por alguna razón, bueno, los medios no lo han no lo han informado, no lo han transmitido más que una u otra noticia cuando algún ha habido alguna tensión. Pero los videos que la propia PCM ha subido yo veo a otro Pedro Castillo, no es un, es, un Pedro, es un presidente que ya tiene mayor claridad en su discurso, que ya tiene mayor claridad al momento de qué comunicar y cómo comunicarlo. Como tú dices, ya está... que no es para menos, o sea, es una, es una jungla, es la flora y fauna, por gusto no le dicen otorongos, si desde acá, viendo nomás desde YouTube, me podría llegar a intimidar, o sea, tenerlos allí no es para menos para sentirse un poco intimidados pero como dices, al parecer está ya empezando a ponerle gasolina a su, a su moto y ya está, parece más seguro. Ahora hay que ver, hay no, que empezar si, a ver cuáles son las decisiones que y, va a tomar. Y tampoco eso niega el otro lado, ¿no? Si el presidente en cualquier momento es encontrado culpable de todo lo que se ah, le está acusando. Ya, claro. Y existe una prueba, ¿no? Porque aquí también hay que ser claros, ¿no? Karelin sale en todos los programas de televisión, pero ninguno presenta una prueba. Samir eso. Villaverde ha salido Samir, a Samir decir, en todos los programas y no presenta una prueba, ¿no? O sea, que presente una prueba, mira, una eso. prueba de dos minutos eso. hace caer al, al profesor. Exacto, exacto. Pero nadie la presenta, ¿no? O sea, ¿qué están esperando? Puro. Un momento trágico, o sea, si lo quieren tumbar, ¿quién? Pero, o sea, eso ah, también hay que aclarar, ¿no? Desde la plataforma y, y, y desde nosotros que, que si se le comprueba, sale el video, sale el audio, sale eso. el voucher, etcétera. Se tiene que ir, pues, ¿no? Se tiene que ir. Pero por supuesto, por supuesto. Pero, pero, pero como dice, el, vamos las ideas, su, ¿no? su voluntad yo la veo todavía por hacer cambios y por querer generar algunos, algunos pocos elementos, ¿no? Yo sí le veo todavía esa voluntad y, y ojalá que esa voluntad la pueda seguir trasladando y, y avanzar, ¿no? Sí. Pero sí, sí, ahora sí. lo que se necesita es un equipo nuevo. Yo creo que el gabinete se tiene que refrescar, se tiene que renovar y. y y darle tiene que para transmitir, el arte, ¿no? ¿no? Tiene que transmitir ese, ese liderazgo, el, el ejecutivo es un liderazgo, es un liderazgo político. No es un grupo de técnicos, además que ni de técnicos, o sea, no es un grupo de personas. Es un liderazgo político. Eso sí lo o sea, hay que tener bastante claridad en eso. Y eso es lo que tiene que transmitir. Está en la oportunidad de hacerlo, lo tiene que hacer. Si no, bueno, a ver, a ver entonces cómo van sucediendo las cosas, tal como dices, siempre viendo, siempre atentos a, al menor indicio, ni siquiera lo veo sospecha, a la menor prueba, bueno, ya está. Pero hay un proyecto que se tiene que seguir impulsando. Si Pedro Castillo finalmente se prueba que cometió una, una serie de faltas constitucionales, una falta de transparencia, bueno se, le, bueno, se va a tener que hacer lo que se va a tener que hacer, pero el proyecto tiene que continuar. Eso sí, tenemos así que tener, como me parece, en todo caso, personalmente, esta es mi postura, bastante claridad sobre quiénes, con quienes ya no se va, o sea, no se puede contar, y más bien seguir impulsando, seguir generando todos estos procesos populares, democráticos, populares, para el bienestar de todo nuestro país, ¿no? Totalmente. Yo creo que con esa última reflexión, eh, Carla, vamos terminando esta este primer programa, hemos avanzado 50 minutos, eh, Esperamos saludamos primero a toda la gente que se sigue conectando, saludamos que, haya, que hayan podido escucharnos, eh, vamos a tener estos programas todos los jueves, y uh -huh. si quieren enviarnos temas para comentarlo, etcétera, que nos escriban al chat de la página, vamos por el oficial, o que nos dejen aquí en los comentarios para ir resolviéndolo, y poder ir profundizando temas, ¿no? Eh, como les vuelvo a repetir, como le dijimos al inicio, no es un tema de enfocar teóricamente lo, los problemas del país, ni, ni filosofarse los problemas, sino verlos a puntillas qué está pasando, ¿no? Y quiénes lo están haciendo, ¿no? Porque Exacto. lo que falta en el país es eso, ¿no? ¿Quién, ¿Qué está pasando y quiénes lo están haciendo? Con nombres Exacto. y apellidos, ¿no? Amigos, apellido. enemigos, eh, gente que suelta, gente no suelta, hay que decirlo porque eh, solo queda eso, ¿no? Solo queda eh, ser un poco más honestos y un poco más transparentes para seguir dando la pelea en las grandes transformaciones que el país necesita. ¿no? Tal cual. Listo. Muchas gracias, entonces, a quienes estuvieron acompañándonos. Eh, yo también, bueno, extiendo los saludos, Vamos, nos vamos a ver el próximo jueves temas que quisieran que se pueda abordar, que se pueda conversar, por favor nos lo sugieren, igual vamos a estar bastante atentos a todo lo que, lo que va aconteciendo, tanto en todos los ámbitos, a ver qué, qué se puede, finalmente, cómo se puede ir mejorando, desde los, nuestros propios espacios, nuestros propios lugares, eh, por más chiquitos o por más grandes que sean, tenemos que estar todos metidos allí, ¿no? Es, es así. Entonces, gente, nos despedimos. Hasta luego, Carla. Hasta luego con toda la gente que nos ha escuchado. Nos vemos el próximo jueves. Listo. Jueves. Chao, chao.